Ah, en este video tutorial vamos a ver cómo de manera muy sencilla podemos crear una actividad interactiva, en este caso con Educaplay, e incrustarla en una presentación de Genially. En este caso lo primero que vamos a hacer es crear nuestra actividad en Educaplay. Eh, yo iría a esta plataforma, si no me he registrado nunca debería registrarme para que así me guarde las actividades dentro de mi usuario. En mi caso, como yo ya tengo un perfil, pues eh, no haría falta que hiciera nada más que loguearme y poner la contraseña si no tengo puesto que la recuerde. En mi caso particular ya estaría dentro y eh, lo siguiente que tendría que hacer es pulsar en la esquina superior derecha la opción de crear actividad. Como veis, EducaPlay me permite crear una variedad enorme de actividades. Desde ranitas que van saltando a la respuesta correcta y van avanzando en un estanque, a ordenar letras, palabras, hacer crucigramas, sopas de letras ruletas a modo de pasapalabra, relacionar mosaico, que lo que hacemos es ir levantando cartas de dos en dos para ver si se emparejan, Tendríamos también la posibilidad de crear autoevaluaciones tipo test, de relacionar términos de una columna con otra, rellenar huecos, eh, relacionar distintas palabras eh, que formen parte de un grupo, adivinanzas, video kit, que esto pues sería muy bueno porque dentro de un vídeo podría incrustar distintas preguntas para ver si los alumnos lo visualizan y lo comprenden, que sería buenísimo, por ejemplo, para Flip Classroom. Un mapa interactivo, que podría ser también eh, cualquier otra imagen, una presentación o incluso que los alumnos hagan un dictado o un diálogo, lo cual pues, eh, también podría ser muy bueno para, para idiomas. En este caso pues podríamos escoger la que más nos gustara. Nosotros eh, vamos a hacer una simulación muy rápida. Eh, porque mm, no es la finalidad de, de este vídeo tutorial. En este caso, pues por ejemplo, podríamos coger eh, la actividad de relacionar columnas, por ejemplo, escogeríamos el, el idioma, el título, en este caso pondríamos una descripción y voy a poner borrar porque al final eh, ya tengo creada mi actividad y no, no quiero que se cree una nueva elegiríamos el sistema educativo y el curso al que pertenece nuestra actividad. Si es de formación superior pues como no estaría pues escogeríamos no establecido y pulsaríamos en siguiente. En cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos en la esquina superior izquierda del de modo de edición tendremos un vídeo tutorial en los que nos irán contando paso a paso Cómo podemos crear este tipo de, de actividad. En todas ellas tenemos además como una especie de medidor que eh, nos dice la calidad de nuestra pregunta. Como si tenemos la versión gratuita, nuestra actividad va a quedar formando parte de un banco de preguntas al que cualquier persona puede acceder, incluso nosotros podemos acceder a las actividades creadas por otros profesores, se requiere que tenga un, máximo, un mínimo de calidad. Perdón. En este caso pues eh, sería a base de añadir eh, números de preguntas o que tengan que tener... Eh, algún tipo de configuración en función del tipo de pregunta que sea y que como mínimo añadamos tres etiquetas. En este caso yo no me voy a parar más, os dejo que, que trasteis un poco porque bueno, pues los videotutoriales son muy sencillos y seguro que eh, no vais a tener ningún problema a, a la hora de configurar la pregunta como queráis. En mi caso particular yo voy a pulsar sobre el usuario en la esquina superior derecha para tener acceso a las actividades que yo ya he creado. Como veis aquí he creado algunas para borrar, pues eh, sería simplemente pinchando la papelera, las podría eliminar y así que no, no aparecieran en mi usuario. Las puedo dejar pendientes de, de editar eh, en el tiempo que quiera y ya llegarlas a publicar si eh, están bien creadas. En este caso eh, yo podría eh, visualizar los tipos de preguntas que tengo vamos a imaginar que la que quiero incrustar es esta ruleta pues en este caso en la vista previa de mis actividades vemos que aparece un botón con un icono para compartir pues en este caso yo pulsaría sobre él me da la opción de poder compartirlo directamente en google classroom en teams o en cualquier plataforma que utilice eh, LTI que significa que si yo por ejemplo modifico mi actividad en EducaPlay directamente se va a actualizar en la plataforma en la que él lo haya incluido eh, a través de este protocolo o tengo la posibilidad también de copiar el enlace tal cual o incrustarlo en cualquier aula virtual o sitio en el que se me permita incrustar un código HTML, en este caso MyFrame. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es copiar este código de incrustación, lo copio, y lo que voy a hacer es añadirle una presentación que tenga en Genial, en este caso yo puedo crear una nueva o ir a alguna que tenga, pues, eh, por ejemplo dentro de, de presentaciones yo podría buscar la que quisiera, Pues por ejemplo esta de Einstein que está con el muñequito me parece divertida, yo podría decir que utilizo esta plantilla Puedo seleccionar todas las páginas que quiera o solo aquellas con las que vaya a trabajar. En este caso yo de momento voy a utilizar todas, aunque luego pues, se pueden ir eliminando las que finalmente no utilicemos. En el índice podríamos poner si creamos distintas actividades sobre lo que tratan y pues por ejemplo en, en esta tercera diapositiva es donde yo voy a crear mi o voy a incrustar mi actividad. En este caso me quedaría con el muñequito aparte, iría quitando elementos que, que me sobran un poco. El fondo lo voy a bloquear para que no se me mueva. A ver, esto lo vamos a quitar. Vamos a eliminar todo lo que no nos haga falta y por ejemplo Einstein que está ahí divertido y yo le vamos a dejar. Y vamos a incrustar ya, como hemos dicho, la actividad de EducaPlay, que habíamos copiado el código iFrame. Por lo tanto, volvemos a nuestra presentación de Genially y en el menú de la izquierda vamos a pulsar sobre el icono de Insertar. Recordad que la parte superior aparece en tres pestañas. Nosotros vamos a escoger la última, que pone Otros, y donde pone Insertar contenido externo, vamos a pegar ese código iFrame que habíamos copiado eh, de nuestra actividad en EducaPlay. Pulsamos Insertar. Y ya se quedaría nuestra actividad. En este caso la vamos a redimensionar para que se vea un poquito mejor y vamos a mandar el muñequito a la capa superior. Vamos a hacerle un poco más pequeñito para que no nos estorbe demasiado y vamos a darle a la previsualización de manera que los alumnos cuando accedan a esta página podrán comenzar la actividad, empezar a rellenar el, el rosco, comprobar y bueno pues ver si, si han asimilado estos contenidos o no con esta actividad interactiva y bueno, pues espero que os haya resultado útil muchas gracias